Bienvenida a ella, es nuestra sí. coach. Nos va a motivar, nos va a decir cómo podemos motivarnos, sí. ¿eh? Para ponerle onda a la vida, señoras, señores. Nadia, hola. Hola, Nadia. Hola, bienvenida. ¿Cómo, va? ¿Cómo ¿Bien? estamos? Bien, todo bien. Me gustó el tema de hoy, porque viste que entramos como tenemos distintas etapas a la hora de hacer cualquier cosa, de emprender, de ir a laburar, de lo que sea. Y la etapa de la motivación es como corta, como que... Necesitamos un empujón más, ¿no? Exactamente, aparte es uno de los temas que más viene a consulta, uh -huh. ¿no? Esto de no me gusta nada, claro. no sé qué hacer, uh -huh. nada me motiva, y la verdad que es algo recurrente que se ve mucho y sobre todo en los jóvenes, pero también en los grandes. Bien. ¿sí? Y esto tiene que ver un poquito con esto que están hablando de qué jugabas de chico, ¿sí? ¿sí? Porque en realidad lo vamos a entender hoy qué pasa con nuestro cerebro con la motivación. Sí, un poquito fácil. Bien. Y la motivación está. Hemos hablado de que, bueno, uno se pone una meta, empieza a trabajar y de repente sentís que algo empieza como a decaer, ¿sí? Te pasó seguramente en un emprendimiento, en la pareja uh -huh. o con una actividad que empezaste. Y esto tiene que ver porque la recompensa que uno por ahí estaba esperando de eso que inició, ¿sí? Está, eh, digamos, como controlado por una hormona que se llama la dopamina, que es, do es una hormona y es un neurotransmisor. Y esa dopamina se activa, la segrega en nuestro cerebro cuando estamos a punto de hacer algo que no, nos gusta, ¿Y cuándo lo logro? ¿Sí? Entonces, vamos a tener un ejemplo que si no te pasó a vos, le pasó a un amigo. ¿viste? La típica que no siempre lo dice. One. Que es, por ejemplo, vos te bajás la vesta de las citas, ves a alguien, entonces de repente vos decís, ah, mira, Epa. te motivás ¿Eh? y vos decís, me gusta, ven, intercambio sí. de corazón. Match, match. Claro, eso, rope, no rope. sé cómo el match se dice, bueno. No sé, me contaron. Te contaron, oh. por eso <ríe> le pasó a alguien. Entonces, bueno, vos empezás y de repente hay un intercambio: hola, ¿cómo estás? Te conoces, la dopamina se enciende y vos, ¿qué haces? Listo, te vas y te empilchás. Sí. Y de repente, viste, cuando te pasa que salgamos hoy, no, en 10 minutos, y vos decís, ah, no, dame adrenalina tiempo. más dopamina, mm. te vestís y en dos minutos quedaste una, una reina. Eso es lo que te impulsa a ser Y ah, ¿Sí? esto okay. es un, un ejemplo muy fácil, ¿no? Bueno, después saliste, te gusta la persona, qué sé yo, lográs salir con esa persona y vos ahí te empezás a sentir motivada. Bueno, querés volver a ver, ¿sí? Entonces ahí es como que te, te mantenés motivado. Lo mismo pasa con el trabajo. Claro. Sí, empezás un trabajo nuevo, una actividad nueva, algo te motiva, lo en, enciende, digamos. Tienes ganas, te Tienes claro. ganas y lo haces. Uh -huh. Después, ¿qué pasa? Cuando vos lográs lo que querés, ahí es donde se empieza como la vuelta para atrás. Ah, a bajar, Entonces, ¿Qué adrenalina? pasa? Claro, si vos de repente lo que esperabas de esa persona era conocerla porque te gustaba y pasarla bien y eso ya se volvió una rutina, ah. empiezas a perder interés. Claro. ¿Sí? Y si, no sé, lo laboral era porque querías mejorar tu sueldo, lo lograste y lo conseguiste, ya empezás como a volverlo una rutina. Claro. Entonces sí. dejas de segregar la dopamina, que es esta, digamos, esta hormona. Eh, ¿Y qué te empieza a pasar? Empezás a procrastinar... Che, veámonos esta noche, no, no puedo. Ajá. Sí, Y empezás a... a, patear, a, a patear. A patear, Ajá. sí. Tengo que hacer una tarea, no sé, la dejo para después. ¿Sí? se empieza como a mezclar. Claro. Y te empezás a dar cuenta cuando pasa, cuando empezás justamente a no estar motivado, no te gusta lo que estabas haciendo, te empezás a preguntar si lo que elegiste era lo que querías. Sí. Y esto está muy, muy relacionado con la dopamina. Claro. ¿Sí? Y la dopamina también es la que se despierta ante los estímulos de recompensa corta y hoy con las redes sociales ah. y con esto de que la mensajería instantánea, nuestra dopamina está todo el tiempo encendida. ¡Ay, qué agotador! Es agotador. Y aparte es como que ya los receptores agotador, empiezan como a, Claro, agotador y además te empezás a, a desmanecer, a de, desmotivar rápidamente. Rápidamente, porque, porque vos decís, necesito que me respondan. Mensajería instantánea. Adicción, sí, Como una adicción se vuelve de repente. Exactamente. Y justamente lo que dice Cata, también la dopamina está en las adicciones. Ajá. Por ejemplo, cuando los consumidores de cocaína se han hecho estudios que lo que hace la cocaína es. Darte como una inyección de dopamina en el momento, entonces vos en el momento te activás, pero Power. después bajas, bajas. Entonces, mm. ¿qué pasa? Esto empieza a generar una, la adicción justamente y los, los niveles naturales de la dopamina empiezan a dormirse. Claro. Entonces vos necesitas cada vez más eso externo uh -huh. ¿sí? para, para que justamente te los eleve. Lo mismo pasa con el azúcar y acá ojo, a ver. porque cuando vos consumís mucho azúcar los niveles de eh, dopamina empiezan a bajar. Entonces, en ah, los alimentos procesados, lo, lo que uno crear. cree, claro. ¿sí? los alimentos procesados y esto que tiene mucha carga de azúcar, esto que nos sentimos cansados todo el tiempo, muchas veces está relacionado con la alimentación. Uh -huh. Un poco tienen también los carbohidratos. Claro. ¿sí? Entonces, si estás en una situación Que donde en el momento está todo bien y sentís como, oh, que me llené claro. y al toque te da hambre de nuevo. Claro, exactamente. Uh -huh. Entonces, eso es un poco el, la relación que hay. Sí, por ahí lo que les vamos a invitar a la gente, si quiere escribir, sí. a ver en qué situaciones se sintió motivado y después se pinchó. Ah, de uñas. Y sintió que por ahí eh, eh, se quedó ahí en el camino y no pudo avanzar claro. un poquito más. Como yo con los deportes. Por ejemplo, bueno, puedes tener que ver con, con el enamoramiento del principio de una relación? Que viste, como decís, ay, es todo sí. hermoso, hermoso, y después pasan esos, no sé cuánto tiempo es que decís, oh, ya no era todo tan lindo. Sí, sí claro. en, en ese caso también depende de qué es lo que buscas vos de las relaciones, uh -huh. ¿sí? Porque si vos lo que buscás es salir para hacerla bien, cuando lo lograste, ya está. Ya está. Ah, Ahora, claro. si vos querés salir con una persona, era eso, era eso ¿viste? <risa> cuando vos salís con una persona y lo que buscas es crecer, formar algo, o viajar, o tenés como una cuestión más interna, uh -huh. ¿sí? Vos, la recompensa tiene que ver con algo interno, con algo que te hace crecer, bueno, te motivas a seguir. Con vale. esa persona en cambio cuando buscas La recompensa Solo en las cosas exteriores uh -huh. Te cuesta mucho más Digamos Sostener ese nivel De motivación ¿A ustedes chicos Les ha pasado sí, De bueno, sentirse motivados Y después bajar? Me, a mí me, me ha pasado Muchísimas veces Creo que en casi Todas las actividades Uno a lo mejor arranca Con mucha energía Y con muchas ganas Y después Vas bajando. ¿Cuál es cuál sería la solución? Digo, no, ya sé que no es tan sencillo, pero a lo mejor ponerse metas en ese marco sí. o, o hacer actividades dentro de ese marco. Sí, lo que yo siempre les digo, sobre todo con las carreras pasa mucho. Uh -huh. Por ahí sí, ya se pasa a hacer una rutina, variar sobre la actividad, hacer cosas distintas. Uh -huh. eh, no sé, ponerte mini objetivos que te lleven a tener un logro, cosechar el logro todos los días. Claro. O sea, vos todos los días intencioná un logro chiquito. Bueno, hoy quiero aprender sobre esto porque no me está saliendo bien Lo lograste, entonces te motivaste Bueno, mañana voy a mejorar un poquito más Pequeñas cosas, ¿no? Uh -huh. Mañana voy a probar con esto, ¿sí? O quiero leer sobre algo distinto Entonces todo eso te va a mantener motivada Porque si vos caes, y vivimos en un mundo muy rutinario, ¿no? Como estar en movimiento Estar en movimiento constante y buscar la motivación Pero también cosas realizables, <coughs> por supuesto Porque si te si te pones metas, no sé, inalcanzables, ¿cómo haces eso? claro No sé, con este laburo me quiero ir al Caribe Y bueno, wow, vas a tener que ahorrar un montón porque el dólar está, ¿viste? está, está heavy Claro, ¿entendés? ¿Tenés mensajitos locos? Sí, acá a ver. preguntan eso, la motivación en el trabajo, cuando ya no la siento más, ¿me tengo que ir de ahí? Uf. Y ahí es, hay que ver, sí, si puede ser que sí, hay que ver si ese trabajo te está te está haciendo crecer uh -huh. si Te, ¿Te lleva no al lugar que crees eh, Claro, exactamente, uh -huh. sobre todo que quiero que me aporte ese trabajo a mí, uh -huh. ¿sí? si ese trabajo no tiene más para ofrecerme, sí, pero está bueno hacer el cambio desde la convicción de que quiero algo distinto, claro. no porque estoy enojada. Exacto. ¿Sí? Porque ahí eso es algo diferente a buscar. Perfecto. ¿Sí? Eh, ama. Yo iba a citar a Eduardo Sacheri, wow. el escritor. Ah, pensamos que era fuerte. No, no, porque él dice que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿no? Y vos recién mencionabas el hecho de una salida casual, que ahí nomás te desmotiva por si uno logra el objetivo, pero después, por ahí, con una familia o, o con un objetivo a largo plazo, también el tema del tiempo arrutina todo y lo vuelve monótono y uno se desmotiva, ¿no? Uh -huh. No sé, por ahí buscar alguna variante, como decía de dentro de esa relación de 25 años y, no sé, jugar al tecla de bancha, digo, algo distinto, alguna actividad <risa> una distinta. Una escapadita un fin de semana. No, claro, claro, Vamos a la montaña el domingo. Claro. Algo diferente para que ese tiempo, por más que uno logre el objetivo que se planteó a largo plazo... <risa> Tampoco sea. Vos le querés decir algo a tu mujer. ¿Vos ¿Vos claro, vos algo. ¿Vos querés no un de Empezar, de manera, Pero digo, Empezar algún deporte juntos ahí con el tema del ta, deporte. También, también, digo, sí, algo de, que, ser, que te vaya reinventando también en por eso. Supuesto. En la pareja hablo, ¿no? Y no, no olvidarte que somos, porque somos pareja también, ¿no? Uh -huh. Que no solamente somos padres, eso también. Claro. Pero también ahí vos nombraste el tiempo, Ama, y el tema, el tema del tiempo es la percepción que tiene uno del tiempo. Uh -huh. ¿sí? Si yo todo el tiempo, todo el tiempo me estoy diciendo que no tengo tiempo, claro. no lo voy a tener realmente. Exacto. Si yo empiezo a administrar mejor el tiempo, es real que hay cosas que son urgentes, pero ahí hay que empezar a separar lo importante del urgente. sí, sí bueno eso, ¿eh? Y ahí es donde, es una percepción el tiempo, ¿sí? Si bien tenemos 24 horas, hay personas que tienen no sé, trabajan quizás seis horas y son súper productivas claro. y otros que están, no sé, doce horas y no terminaron la tarea. Claro. ¿sí? Tal cual. Hay Algunos que ver qué que es lo que pasando. necesitan la siesta, por ejemplo, para recuperarse, otros que no. Claro, y por eso. aprovechan ese tiempo. Es una percepción y hay que ver un poco también ayudar a ver qué es para mí el tiempo y cómo lo estoy administrando. Uh -huh. Sí, porque a veces uno se queda no tengo tiempo, pero ¿qué haces en el medio? Claro. ¿Sí? ¿Qué, qué está pasando? Ahí? Y ahí el tip es eh, escribir tal vez todas las cosas que tenemos que hacer para... Digamos, para no divagar, no agarrar el celu, tengo que subir esta historia. Porque... No, tengo que hacer esta historia, lo voy a hacer ahora para después hacer Gestión. el siguiente paso que anoté. Exactamente. Gestión del tiempo, por ahí para ayudar un poco a la motivación es cuidarnos del azúcar, cuidar los niveles de magnesio también en el cerebro, que eso se da consumiendo alimentos que son como las nueces porque la falta de magnesio también ayuda a que los neurotransmisores no funcionan como tienen que funcionar ah, esto del deporte alimentate bien tiene muchos efectos reales es real es real descansar bien sí exactamente y, y es como premiarte con pequeños logros uh -huh. o sea hoy estuviste bien con tu hijo premiate no sé, al final del día... Una birra. Vencí, ah, claro, No, algo, no, no sé. chico. Bueno, cada uno se preve con okay, quiera. Una claro birra puede. y una chocolatada para el claro. Salud, bebé. <risa> Chin, chin. Eso más o menos sería. Pero está bueno, está bueno. Y no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Totalmente. También pensar que mañana tenemos una nueva posibilidad. Y tampoco agobiarnos y sentir que no podemos con nada. Tenemos días así. Pero se puede, ¿no? Sobre todo que estamos en una era Donde la satisfacción a la Inmediate, mano El alcance de la sí. mano está Y, hay, muy y lo y que uno hacerlo bien Porque muchas veces uno se queda en un lugar Por el tiempo y por la costumbre Exacto. Y por ahí está cómodo O se siente confortable Pero no es lo que uno quiere para su vida La zona de confort que no es tan confortable Y, y en, en el también. caso de los niños, digo ¿Cómo hacer para enseñarle a un niño Que tiene que disfrutar de esos pequeños momentos Y que no se aburra de toque? Ahora hay que seguirle el ritmo al niño en realidad Vamos al niño no... Si lo mantenés motivado, el niño va a prestar atención. Claro. Si vos le propones algo nuevo, el niño va a prestar atención. Entonces eso, quizás, corrernos de la rutina uh -huh. y proponer algo distinto, porque el niño sabe lo que vos vas a hacer. Uh -huh. Entonces por ahí de repente mamá se apareció disfrazada y vos decís, ¿qué le pasa? Claro. Y ahí vas a captar la atención. Entonces es eso, jugar un poquito. Bueno, lo que decíamos al comienzo del programa, qué importante es volver a jugar, ¿no? Aprender de nuestros hijos, que en algún momento fuimos niños y la pasábamos tan bien. ¿Por no ahora estamos todo el día con cara de amargados, preocupados por las cuentas, por lo que tenemos que pagar. Hay que hay que jugar un poco, jugar un poco más. Más. y organizarse mejor totalmente sin dudas Nadia gracias, bueno, ¡Qué gracias! Un placer genial. recuerden que todos los mensajitos que entran gracias sí, Nadia síganla en las redes ¿Sí? para para, gancho. Para, para. Aguanta, no para todo, para la, todo. Lo que quería contarnos. El miércoles que viene Perdón. hago una charla eh, sí. informativa sí. sobre vocación para los ah, chicos, padres, bueno. adolescentes y jóvenes que quieran participar para ver de qué se trata el programa. Genial. Pueden entrar, hay dos horarios. El miércoles se 6 del 4 a las 9 y a las 8 de la noche en mi Instagram se pueden inscribir. Espectacular, gracias, gracias. gracias. Perdón, ¿no?